En otros hechos, el desalojo esta mañana de un taller de mecánica en Aranjal se realizó de forma pacífica, aunque acompañado de emociones, de duelo y rabia contra la acción estatal. Su propietario se había negado a acogerse a la propuesta de la empresa de desarrollo urbano para trasladarse al Caracol y debe ser beneficiario de una indemnización. Tratan de recuperar los últimos tornillos y elementos del taller de mecánica. Julián prefirió desocupar de manera pacífica. Yo me fui a lo bien, me fui, como se dice, dignamente, ellos legalmente me iban a sacar. Entonces, antes de que me sacara, mejor me voy, porque eso, eso es pescarajada eso. ¿Cómo se siente? Mal. Lo que no quiere decir que esté de acuerdo con el procedimiento. Hombre vea, hay una cosa de las cuales yo le dije, llegó la E.D.U. y estuvimos hablando y ellos dicen que el negocio, el negocio de la E.D.U. es el siguiente, nos habían dicho que local iba a ser mejor o igual, ni es mejor ni es igual, el caracol. Porque yo no tengo una elegancia de local. Eso sí se lo digo, yo tengo un caspete, pero aquí trabaja mucha gente y come mucha gente de este negocio. No solamente mi persona, vale. que soy el dueño. Vale. vea Por ejemplo, el local, sencillo. Aquí da para, como habr dicho, 15 carros tranquilamente para unos trabajales. Sí. Hay que no se vea. Por ejemplo, 15 carros, los cuales miren aquí, en este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carros. Aquí llegó el lado y dijo, ah, no, si usted no se va para tal fecha. Entonces, pierde todo. Entonces, todo el mundo le dio miedo a todos estos negocios de aquí a la vuelta. Todo el mundo también se fue. ¿Por qué? De miedo. Todo este sector de Naranjal se fueron de miedo. ¿Por qué? Porque es que dice, hay un dicho que, como ellos van a construir aquí unos edificios, pero edificios para ricos. Apartamentos para ricos, no para pobres. Aquí pagamos, yo pago Cámara de Comercio, Industria y Comercio. Yo tengo los papeles de regla, entonces ¿por qué me van a echar? Y si me van a echar, entonces indemníceme. Es que la... ¿Cuál es la respuesta? No, que Uy. no. La duda, una indemnización de 13 millones de pesos, que eso no, no, no alcanza ni para irme para el caracol. Y, y ellos me están indemnizando como una persona informal. ¿Sí me entiende? Entonces, eh, a raíz de eso, es lo que nosotros, yo estoy aquí por eso. Porque es que a mí legalmente me tienen que respetar los derechos que yo tengo. Hay que tener cosas básicas para que lo desplacen a uno y reubicarlo en un punto elegante, no como el caracol. El caracol que está ahí, eso vaya un container al sol y al agua. Y eso es un coco, eso, es, eso haga de cuenta como en Estados Unidos cuando hay esos desastres que los meten allá eh, por el momento. Igual, y aquí no estamos en esa situación. Aquí me saca, es un juez de la nación, no me va a sacar cualquiera, ni la E.D.U., porque es que la uno no tiene derechos aquí en nada. Entonces la E.D.U. me dice a mí, salga de su casa porque la matumbre, entonces yo me tengo que salir. Aquí tiene que respetar los derechos. Es un tenedor a título de arrendatario de hace más de 30 años, paga cánones de arrendamiento, paga industria y comercio, paga cámara de comercio. De allí que esta diligencia sea un acto arbitrario e injusto. Yo tenía otro un trabajador que, que vive aquí. Él prácticamente vive aquí también para afuera se fue. Como él... En Naranjala hay otros insatisfechos con la propuesta de indemnización de la EDU y con las ofertas económicas sobre sus predios. Y aquí hay propiedades que no las está pagando, sino a 887 mil por el metro cuadrado. A nosotros inclusive nos está pagando, y es que mejor, a 1.225.000 por el metro cuadrado. Yo creo que eso es demasiado injusto. A partir de que usted hace un edificio del quinto piso para arriba, oscila entre 200, 300, 500 mil por más a partir del quinto piso hacia arriba. Ellos dicen que el aire no vale nada. Diferencias entre los ocupantes tradicionales de Naranjal y la ciudad que se mantendrán mientras sigue su curso el procedimiento para avanzar en el plan parcial de la zona Hoy es 11 de, de julio pero, ¿Y no estamos en tu taller? ¿Qué pasó? No, no, no, no, en el taller no están porque como me desalojaron, entonces yo me tuve que venir antes del desalojo, entonces me tuve que venir para acá, para, incluso inclusive le dije al señor que me colaborara para estar acá. ¿Y qué te alquilaste? No, yo alquilé un pedazo nomás allá al fondo, de adelante de esos camiones que hay que alquilé un pedazo, para trabajar por el momento a ver qué se puede hacer. Es un pedacito. Cuidado con el, cuidado con el roba y todo. va para allá, Yo que es que espero perro mi traicionero. Pero lo que pasa es que aquí no se ve como muy claro, pero más que cuando es ese pedazo de allá y todo este trayecto tengo que quitar, e un este camión, el trayecto es muy corto porque aquí hay muchas cosas. Huequito. Pues que, y prácticamente a lo que yo tenía a, a este huequito, eso eso, eso eso es terrible. Porque es que esto es muy aburrido así de esta forma, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque es que ellos, ellos cuando me llevan el desalojo, yo, ellos me mandaron la notificación para el desalojo, pero es que ellos tenían que hacer legalmente el desalojo como era, que a mí me tenían que ¿Eh? dar, me llevaron, llevar un proceso conmigo, de un proceso administrativo. Y lo que hicieron ellos fue pues, muy sencillo. Ah, no, por vía administrativa lo vamos a sacar y a mí no me hicieron el proceso. El de esa, pues, a ver, el de salud, una cosa con la Edu, abogado, inspector. Eh, eh, bienestar familiar eh, los derechos humanos o la personería que pues, me más fácil la personería pero eso no hubo prácticamente nada es que ellos hicieron un teatro grande ante un desalojo que no había mire que teatro hicieron ellos un teatro que no había mire que cuando ellos llegaron no estaba desocupado entonces llegó mire que todo el combo que llegó Moricho, llegó un beazo, weas, lleno. Eso cerraron el tránsito, cerraron las vías por parte y parte. En la 65 con la 45 y ahí en la 64. Eso cerraron y que toda la vía. Moricho, ni porque, ni porque uno fuera un criminal para una vía de esas. Es que no, es que porque es que eso es seguridad, le ellos seguridad de qué. Moricho, lo de la carta, fueron Dieron seis días hábiles para su ocupar. Y yo en seis días, ¿cómo iba a conseguirlo, y en dónde. Me tuve que venir aquí a meterme. No me dieron nada, ni nada, ni transporte, ni nada. Eso no hubo nada. Es que total, desalojo total y sin nada. Entonces, prácticamente me, me, me tiró al piso, me quebró. Porque es que uno, uno de pronto con, con, la, con la estabilidad hacía mucho. En cambio ya estoy inestable. Ya prácticamente yo quedé en veredes Es como cuando uno lo, lo, lo, lo sacan de, de la casa que no paga alquiler. Pero es que lo rascos es que aquí se pagaba alquiler. Déjeme like. ¿Cuánto está? No lo capaz que ya me sacaron. Ah, no es así, ah, no era... No era el... la edu y lo que es el Estado, el Estado es una prácticamente, no cobija a nadie. Imagínense que yo pago impuesto allá a Cámara de Comercio, Industria y Comercio, yo tenía todo regla hasta el 9, el miércoles, todo estaba pago. Entonces yo digo una cosa, si el Estado, uno le pagó un impuesto al Estado, legal, entonces el Estado, que le, le cubre a uno? Para, ¿qué debería y, no, es que la gente de Naranjal tiene que estar aquí y apoyarse en todos. Es que en ese lado donde yo estaba nadie apoyó nada. Todo el mundo salió y se fue para el caracol, con, con 13 millones de pesos. No, hombre, eso es injusto. Yo aquí por el momento estoy. Yo sé que estoy aquí por el momento. Pues como quien dice, hombre, oh, voy a quedar por unos días o guardar la herramienta aquí, este, como estar aquí dando presencia, por lo dicho, porque es que allá, supuestamente que si yo me voy de aquí en Naranjal, pierdo. pierdo todos los servicios.